Luis era un hombre normal, que Dios hizo extraordinario para muchos. Entrañable y consecuente. Este hombre, que era excelentísimo, general de brigada, director de la Academia General, hijo adoptivo de Zaragoza, etcétera, etcétera. Aquí era Luis Pérez? Él acata la Constitución. A defender, pues luego lo veremos en el 23F. Siquiera como psicólogo, lo he conocido como un amigo. Despertó todas sus mmm, cualidades, sus valores al servicio de la juventud, tanto en el ejército como en la vida civil. Anzánigo, eh, la casa de Canencia, incluso la escuela de animadores. Siempre creía en la persona. Marcaba, dejaba marcar tenía un carisma personal que hacía que atrajera de esa manera, ¿no? Pero a la hora de hablar no era precisamente el, el que más se le oía, ¿no? Pero se le escuchaba, era un maestro. Luis era muy religioso, muy, muy religioso. Del compromiso con los pobres tenía todo. Para nosotros nunca fue un general, para nosotros era Luis, o como muchos jóvenes le llamaban, Luis Pi.